¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintores y aquí les traigo otro sorteo para el canal y el premio será un juego de Pokémon Ultra Sol o un juego de Pokémon Ultra Luna, el que más te guste. Además te recuerdo que este sorteo será a nivel mundial. Los requisitos son bien sencillos, tan solo tienes que darle like al vídeo, se hace en el icono este de aquí abajo a la derecha, muy fácil, ¿no? Aprovecha que estás ahí y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito, y desde que estés suscrito pulsa la campanita que está justo al lado hasta que quede de esta forma. Añade un comentario diciéndome, participo, y si quieres me puedes escribir qué versión te gustaría ganar. Y por último tienes que retuitear el vídeo, te dejo el enlace en la descripción. La verdad que más fácil no se los puedo poner, así que todos a participar ya. Les deseo muchísima suerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.